Hola, hola, hola, hola, queridos amigos, amigas, amigues. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de qué hora estés escuchando este video corto de YouTube, de Instagram, de Facebook, de Telegram. Depende de dónde lo escuches. Eh, cada vez lo estamos redistribuyendo en más lugares eh, para que todo el mundo, para que la astrología pueda ser. Una herramienta accesible para todos, para todas, para todes. Y te invito a que no te pierdas de lunes a viernes 5 pm hora de Argentina. Fíjate en tu país qué horario es. Eh, hacemos de lunes a viernes en el grupo de Telegram que es t.me barra. Curso de astrología todo junto, todo pegadito ahí hacemos una charla de una hora, todos los días de lunes a viernes ¿y de qué charlamos? de astrología ¿para qué? para que cada vez te vayas empapando más y más y más en la astrología y te sea más fácil adquirir vocabulario bueno, vamos con las tres palabras claves positivas y las tres palabras claves negativas para esta clase número 66. 66. Eh, que es Venus en Sagitario. Vamos con Venus en Sagitario. Como positivo es que son apasionados. Muy apasionados. Muy espontáneos. Demasiado espontáneos. Y eso que es la parte positiva. Y muy generosos como negativo, como sombras de eso, es que son seductores pero ojo para que te pueden seducir son inmaduros, inmaduras inmadures y son de desentenderse de las cosas de las cosas más importantes suelen desentenderse suelen darle eh, rienda suelta a eh, a las cosas que no pueden o que sienten que no pueden manejar de esa manera es que actúa esa energía de Venus transitando este signo de Sagitario bueno, mañana nos volvemos a encontrar sí, claro que sí, todos los días hasta finales de noviembre hasta que lleguemos al Video 320, nos vamos a seguir encontrando a diario. ¿Para qué? Para que vos que me estás escuchando, vos que me estás siguiendo, seas en ese momento astrólogo, astróloga, astrólogo y podamos hablar de igual a igual. Te mando un abrazo enorme. Hasta mañana con Venus en Capricornio. Yo tengo Venus en Capricornio. Chao, hasta mañana.